Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy les traigo otro nuevo tutorial y es cómo convertir de PowerPoint a PDF usando tu mismo PowerPoint sin utilizar un programa adicional. Comencemos. Lo primero que voy a hacer es buscar mi PowerPoint en el caso de ustedes posiblemente tengan ya la información en el powerpoint pero crearé uno desde cero por motivo de este tutorial le vamos a poner youtube Solo haré un solo slide como dije anteriormente ustedes tendrán muchísimos slides y quieren convertirlo a pdf ya que tienen el documento vamos a probar dos opciones vamos a tener el documento sin guardar y vamos a tener el documento guardado entonces vamos a hacer lo primero sin guardar el documento la primera opción es igual sin guardar el documento vamos a dar a guardar como vamos a dar a buscar el, el, el, la información donde queremos guardarla aquí está la clave de lo que haremos donde dice tipo de guardado le vamos a dar porque esté en el formato p ptx y vamos a ponerlo en pdf luego que hacemos eso lo guardamos en el lugar que queremos guardarlo sea el escritorio documento o descarga en todas esas opciones se puede guardar Luego que ya sabemos lo que vamos a hacer con este documento le damos a save a guardar y automáticamente este documento se ha transformado en pdf Vamos con la segunda opción, voy a hacer esto rápido para que puedan ver, imaginemos que ya ese documento está guardado, ya puedo cerrar, este documento está guardado, le mandaron un documento guardado y quieren hacerlo en PDF, es la misma situación, este documento está guardado mandar un, un sinnúmero de Slice le vamos a dar a guardar como si lo vamos a a, a guardar de la, de la otra manera que hicimos seleccionamos el lugar donde queremos guardar y cambiamos la opción donde dice PDF y listo en este caso le pondré otro nombre para que puedan ver que se guarda y le ponemos el nombre que queramos y guardamos y ya esto se transformó en PDF. Como podemos ver, ya aquí está en PDF. Y listo. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias.